La formulación tradicional del problema de Hall consiste en un programa de televisión en el que un concursante debía elegir entre tres puertas. Detrás de una de ellas existía un premio importante, por ejemplo un coche, y detrás de las otras dos no había nada, o había una cabra, es decir, un premio absolutamente irrelevante. Una vez que ha realizado su elección, el presentador, que conoce dónde está el premio, Abre una puerta que está vacía y le permite cambiar su elección. Bien, en este caso vamos a estudiar el problema de Monty Hall con cinco puertas y de nuevo el concursante realizará su elección. A continuación el presentador que conoce dónde está el premio abre una puerta que está vacía y le permite cambiar su elección. Bien, la presentación que tenemos en pantalla, nos muestra cómo sería ese problema de decisión. Si cambias, podría ser que hubieses acertado inicialmente con una probabilidad de un quinto, puesto que el premio está detrás de una puerta de cinco. ¿Eh? O puede ser que hubieras fallado inicialmente, algo que ocurre con probabilidad de cuatro quintos. Si habías acertado con probabilidad de un quinto, el premio que te vas a llevar finalmente va a ser de cero. ¿Por qué? Porque si habías acertado y cambias, a donde cambias va a ser a una puerta errónea, a una puerta que no contiene nada. Por el contrario, si habías fallado y te dan esa opción de cambiar, puede ser que ahora aciertes con una probabilidad de un tercio o que falles con una probabilidad de dos tercios. Como vemos aquí, en la puerta que he puesto en el centro es la elección inicial que tú habías realizado y la puerta que está a su derecha es la que el el presentador ha abierto para mostrarnos que esa está vacía y nos deja, nos deja cambiar. ¿Nos deja cambiar a qué puerta? Pues a la puerta 1, la puerta 2 o la puerta 3 que he puesto ahí. Es decir, que el premio está escondido detrás de la puerta 1, la 2 o la 3, puesto que decimos que estamos en el supuesto de que inicialmente hubiera fallado, que tu elección inicial fuese errónea. El premio está detrás de una de tres, por eso la probabilidad de acertar es un tercio y la de fallar dos tercios, como teníamos ahí. La ganancia esperada en este nudo de probabilidad es de X tercios, es decir, vas a ganar X con el premio, con una probabilidad de un tercio. Bien, ¿cuál es entonces la ganancia esperada que obtendremos si decidimos cambiar? Pues va a ser de cuatro quinceavos de X. ¿Por qué? Porque con probabilidad un quinto vas a obtener un pago de cero, pero con probabilidad 4 quintos, obtienes x con probabilidad de un tercio, es decir, x tercios. Por consiguiente, es 4 quintos de x tercios, 4x partido por 15. Por el contrario, si eh, decidimos no cambiar cuando nos ofrece el, el presentador esa posibilidad, ¿qué puede pasar? Pues puede ser que hubieras acto. Acertado con probabilidad de un quinto y fallado con probabilidad de cuatro quintos. Es decir, que tu ganancia esperada es de X quintos. En conclusión, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiar. ¿Por qué? Porque cuatro quinceavos de X es mayor que X quintos. Como vemos aquí en esta presentación final de la conclusión, si cambias tienes una probabilidad de cuatro quinceavos de llevarte el premio. Mientras que si no cambias tienes una probabilidad de tan solo un quinto de llevarte el premio. La decisión óptima, por tanto, es cambiar de puerta, pues cuatro quinceavos es mayor que un quinto.